Un día, un padre compró una casa después de años ahorrando. Él, su esposa, y sus ocho hijos. Cuando compraron la casa, venía con un cuadro de un payaso que era muy extraño y terrorífico, tenía todos sus dedos levantados, cuando al vivir una semana, el pequeño niño llamado Timothy murió. Luego un día después el padre se había dado cuenta de que el payaso tenía ahora nueve dedos levantados. En ese momento el padre no le dio tanto rollo al asunto, pensó que él había visto mal cuando otro de los hijos murió. Y así fue de día en día y el cuadro del de payaso tenía tres dedos levantados. Cuando solo quedaba el Padre había decidido quemar el cuadro. Pero en ese momento, el Padre se había quemado junto a la casa. Cuando las autoridades hallaron el cuerpo estaba todo quemado y no había nada de la casa. Más que un cuadro de un payaso con los puños cerrados. Y así como este caso hay muchos casos de familias en grandes cantidades de familiares que fallecen por este tipo de cuadros aunque esto dicen que pasaba en las épocas en 1970-1999 ya que en esos tiempos las familias de antes eran hasta de 10 hijos pero en estos casos uno se queda pensando.